Miren, por otra parte, ya concluyendo el día de hoy, un importante allanamiento se estuvo llevando a cabo en la zona de La Victoria, colmados que supuestamente están vinculados a este fraude que ha tenido que ver con la tarjeta Solidaridad y ahora la tarjeta superate Señores, el vocero de la policía, el coronel Diego Pesquera, informó que 10 allanamientos de manera simultánea con una gran cantidad de policías y fiscales se estuvieron llevando a cabo en el día de hoy. Ese fraude que desde hace tiempo se ha venido anunciando de personas que no reciben el dinero, otros que sí que lo colocan cuando van al establecimiento no lo tienen. Señores, negocios formados en la victoria con un capital de no más de 500 mil pesos, 300 mil pesos, con venta de 10, y de, 20, y de, de 10 y hasta 20 millones de pesos, ¿sabían? Dígame usted, ¿cómo se corresponde que un establecimiento que no tenga 500 mil pesos en inventario venda 20 millones de pesos? Así de simple, así anda la situación y yo creo que es importante que la policía, las autoridades, el ministerio público y demás lleven a cabo mire, una profundización muy amplia en estos allanamientos porque hay personas que están esperando ese dinerito de esa tarjeta, personas que cada mes esperan esa tarjetita miren, para comprar sus alimentos. Y ahora se ven, se ven imposibilitados de recibirlo por la situación que se ha estado viviendo, señores. Es lamentable que toda esta situación esté ocurriendo, señores. No es posible que esta tarjeta que está dirigida a las personas más vulnerables sea aprovechada por bandas de delincuentes para entonces apropiarse de los recursos que deben recibir los que menos pueden. Es muy lamentable.